Doctor a juicio del presidente Putin, después del fracaso del mundo unipolar, Occidente pretende imponer a otros países sus principios, convirtiendo el planeta en una especie de cuartel mundial. La pregunta es, ¿forma parte de este cuartel mundial que está construyendo Occidente el nuevo califato del siglo XXI y su yihad global contra los BRICS y contra Rusia y contra China? Eh, sin duda alguna es uno de sus vectores Hoy a mi juicio ya estamos en la tercera guerra mundial Lo que pasa, la tercera guerra mundial no va a ser como la primera y la segunda No va a ser de, de trincheras como en la primera Ni va a ser lanzando dos bombas nucleares como lo hizo Estados Unidos que Es el único país que lo ha hecho sobre Hiroshima y Nagasaki Hoy ya de, la, la guerra es multidimensional y ya la estamos viviendo eh, eh, en la cuestión teo-balcanizadora que maneja el Estado Islámico es uno de sus vectores. Por ejemplo, ahorita Sudamérica lo está viviendo de cierta manera, eh, eh, lo están viviendo cuatro países importantísimos como son Brasil, donde se ha demostrado que Marina Silva... Eh, pues es eh, un instrumento de la banca de George Soros y de los Rothschild Además de eh, los intereses de Henry Kissinger y de los Rockefeller Lo cual ha sido eh, muy bien investigado por un gran periodista estadounidense que se llama Wayne Madsen eh, Pero además no es solamente Brasil donde intentan derrocar eh, por la vía electoral ficticia a Dilma Rousseff Lo cual cambiaría radicalmente el, el radar y sobre todo el faro de la política de Sudamérica y Latinoamérica, por extensión, también lo estamos viviendo con la cuestión de los fondos buitres que lo maneja precisamente la empresa israelí estadounidense de Elliot Manachem, de la cual forman parte las acciones, pues nada menos que el ex candidato a la presidencia eh, del partido republicano, Mitt Romney, que es un íntimo de Bibi eh, eh, Tanyahu, es decir, aquí también, eh, y ellos ya empezaron la exploración eh, de las Malvinas, toda la exploración de los hidrocarburos, y, eh, y por eso estamos viendo la asfixia por el juez buitre desde Nueva York, Tomás Bui, eh, Grisa, para precisamente de derrocar a Cristina Kirchner, y luego tenemos el asunto de Venezuela, ustedes lo conocen, lo han manejado mejor que yo, que obviamente está en estado de sitio financiero, económico y geopolítico, y además recientemente el mismo presidente de Ecuador, Correa, lo está manejando, es decir, aquí no podemos soslayar que lo que está sucediendo en el Estado Islámico es parte de un todo, de un holístico. Es decir, donde no podemos eh, deslindar eh, el gran embate de la dupla anglosajona en eh, Sudamérica, tampoco lo podemos oslayar de las manifestaciones que se están escenificando en Hong Kong en estos momentos, en donde independientemente de la legitimidad de las eh, demandas de los estudiantes eh, de, de ese enclave hoy eh, chino, pero que sigue manejándose bajo el símbolo de dos sistemas y un país, eh, han sido financiados precisamente, pues nada menos que por National Endowment of Democracy, que pertenece al Partido Demócrata, y esto lo ha demostrado con creces, pues eh, ya varios autores, destaca uno solo, Munoz Alabama, en donde destacan que eh, el financiamiento de medio millón de dólares a los estudiantes de, de Hong Kong. Es decir, estamos viendo, a un eh, Estados Unidos totalmente desesperado, a un Obama que ha estado perdiendo muchas batallas, y yo creo que una de, de le, el año pasado perdió la batalla de Siria, no hay que perder de vista, cuando el presidente Putin en última instancia, gracias a su trueque creativo de ceder las armas químicas eh, de Siria, precisamente para no ser bombardeado, pues pospuso eh, el ataque ...de Estados Unidos y eh, precisamente contra Siria... ...para de al IGM. ¿Esto a qué llevó? Porque aquí tenemos que tener una secuencia concatenada de los eventos... ...pues precisamente a la explosión de Ucrania... donde tampoco tuvieron resultado. Entonces ahora estamos viendo cómo Estados Unidos... ...más allá de todos los factores que humildemente he enunciado... ...también están en la guerra de las divisas... ...y estamos viendo cómo derrumban al oro... Eh, eh, ...revalúan al dólar... Y todas las divisas de los mercados emergentes están siendo vapuleadas sin excepción, incluyendo un aliado entrecomillado eh, de Estados Unidos que se llama México, donde en una sola semana tuvimos una devaluación del 7% del peso mexicano y ya no contemos las devaluaciones atroces que ha sufrido el, el, el real de, de Brasil, el peso argentino, eh, ya no se diga con ustedes en Venezuela, el mismo rublo de, de, de Rusia pero incluyendo al mismo euro de, de la Unión Europea es decir, no existen eh, fundamentos para una sobrevaloración o sobrevaluación del dólar por, eh, que es una moneda realmente muy endeble eh, frente a las otras divisas lo que pasa, usted lo mencionó muy bien y atinadamente al inicio eh, la cumbre de los BRICS que fue sumamente exitosa en Fortaleza, Brasil a mi juicio eh, aceleró eh, eh, el enfrentamiento de una tercera guerra mundial que no se atreve a decir su nombre y que es de índole multidimensional de Estados Unidos, específicamente contra Rusia y contra China. Muy bien, doctor Jalife, una tercera guerra mundial, pues, dice el doctor Jalife, en la cual estamos promovida, pues, obviamente, por Estados Unidos.